De políticas sociales del gobierno, aseguró que de este monto ya se han descartado 600 mil solicitudes por distintas causas. Ya se, se han descartado 600 mil por distintas causas. Están activos en el TSS, eh, han aplicado a fase y ya reciben directamente el beneficio o son miembros de un hogar que ya está beneficiado, dijo Margarita Cedeño. De Asimismo explicó que ese proceso de depuración se está realizando o se estará realizando con todos los listados y aplicaciones que han recibido para ser incluidos dentro de los de las 70.000 personas que anunció la semana pasada para ingresarlas al programa. ¿Consideran ustedes que el gobierno está garantizando los alimentos a familiares de escasos recursos? Esa es la pregunta que hacemos de este, de este tema, de este comentario. Mm. Bueno, adelante, adelante, vamos a ver, Francia adelante. Mira, de, de, de estos millones de personas solicitando y todo mira, este tema. Eh, de... Yo dije hace unos días o ayer que esta crisis ha develado una fotostática de la realidad, de la verdad. Ay, o sea, hacía tiempo que no había nadie decir fotostática Siempre la gente dice fotocopia. Sí, sí. Pero ese es el nombre ese es el nombre correcto. Eh, una foto estática. De lo que es la realidad de nuestro país. Y que por años se nos ha estado vendiendo en el sistema de mediocracia que tenemos. Que es un estado que se comporta eh, influenciando a través de los medios de comunicación pagados. Y no solamente a nosotros, República Dominicana. Pero me... Llegó a la memoria que en los discursos de, de, de rendición de cuentas, yo no sé cuánto, cuánto un millón y medio de dominicanos han salido, pero si tenemos ya incluido un millón seiscientos mil personas que han calificado y que están recibiendo los beneficios del, del gobierno, ¿cómo es posible que haya todavía un millón y tanto en espera para ser incluido producto de la crisis. Eso es lo que a mí me ahora me ha confundido cuando ya teníamos la, la, la cifra lagüeña que en cada rendición de cuentas se ha sacado de a un millón. Yo esperaba estar por lo menos en el último millón y medio salido de esa cuenta. Pero la realidad es otra. Y esto ha develado y devela lo que está viviendo el pueblo dominicano. Ahora, yo he defendido y he dicho que con la voluntad e intención que se inició este proceso de ayudar, creo que se estaba cumpliendo, pero ustedes pueden ver que de distintos sectores nos envían diariamente que no han recibido ayuda. O otros llaman al programa o mandan un mensaje de que no le están dando ayuda el beneficio aún con la cédula, pero eso no resulta provechoso y halagüeño que gente que está necesitando se le esté tomando en cuenta pero a mí me gustaría que me expliquen la cifra de millones y medio que cada vez que el presidente habló o hablaba en sus rendiciones de cuenta que íbamos por quizás tres millones y pico o más hoy andemos por la misma cifra con una tarjeta solidaridad. Es lo único que quiero que me expliquen. Bueno, gracias Francis. Yerjan, cuéntenos, ¿qué opinas bueno, de este, eh, este asunto? A raíz de todo esto, pues yo le voy a decir como la mujer aquella. Uh -huh. eh, no puedo vivir contigo porque me matas, pero no puedo vivir sin ti porque me muero. Eh, es decir, palos y boga y palos y no boga. Eh, yo, yo comparto, contrario a algunos compañeros, sí comparto la, la teoría de Amado José Rosa cuando dice que mucha gente son exagerados, que dicen ah, porque no vinieron a mi casa a traerme la funda, no pasaron por mi sector. Y aquí hemos visto eh, cómo sí se han hecho grandes operativos, no solamente el gobierno, sino otras también instituciones que han hecho grandes operativos, por diferentes sectores llevando ayuda. Lo que pasa es que el dominicano tiene un complejo del que le den, lamentablemente, y todo el mundo quiere, unos a, a, a un nivel más alto, otros a un nivel más bajo. Eh, yo entiendo que se ha hecho una buena, una buena labor, eh, basta con ir a los supermercados, basta con ir a los comercios para ver los días de cuando hay... Eh, el, el, el, ¿cómo se dice esto? El canje, ¿verdad? Que, que depositan el dinero para que vean la, la, las largas filas que se hacen de manera exclusiva para la gente que usa tarjeta Solidaridad y aquello que fueron incluidos en el plan Quédate en Casa. Se hacen incluso dos filas porque, la, porque esa fila es enorme, la de, la de Solidaridad y la gente sí está recibiendo la ayuda. Naturalmente siempre va, siempre va a aparecer alguien que se queje. Eh, naturalmente siempre va a aparecer alguien que se le perdió su tarjeta Solidaridad porque no la cuidó y ahora tiene el juego trancado, como se dice. Pero también va a aparecer alguien que empeñó su tarjeta Solidaridad y que hoy está diciendo que se le perdió. Es natural. Sabemos que muchísima gente le empeña. Eh, lamentablemente. Y si vemos, si vemos que desde el gobierno se ha dirigido una, una campaña importante, no solamente con ese programa, sino también con el programa FASE, que muchas empresas no han incluido a sus empleados porque no estaban cumpliendo con los reglamentos no, no, estaban, no estaban cumpliendo con la ley y esto es muy importante que la gente lo sepa, hay mucha gente, muchas empresas que no eh, incluyeron a sus empleados dentro del programa FASE para ser auxiliados por el propio gobierno porque no estaban cumpliendo con la ley y entonces lamentablemente no calificaban para eso y entonces yo creo que eh, la gestión que se ha hecho desde las ayudas sociales ha sido buena Naturalmente, nunca se va a llegar a todo el mundo, lamentablemente. Pero yo la considero bastante buena eh, la, la gestión. Bien, gracias, Jean. Carolina. Eh, la pregunta sobre el tema es, ¿considera usted que el gobierno está garantizando, eh, o sea, como que se está garantizando los alimentos a las familias de escasos recursos? Eh, no podría decir que en el 100% de la palabra eh, sea así, porque nosotros estamos... En los medios uno habla con la gente y es increíble. No vayan, vengan a mí a decir que todo el que escribe aquí está hablando mentira o que, que el camión no llegó que porque a su casa no fueron, ya no están dando en ese sector. A nosotros nos han escrito de muchos, muchos, muchos sectores de San Francisco de Macorís preguntando qué es lo que está pasando con el plan social de la presidencia y las raciones alimentarias que distribuyen. Y de hecho ayer le hacíamos el llamado a los encargados acá que alguno de ustedes comentaba quiénes eran que lo estaban conformando, que siquiera directamente eh, el plan, sino eh, candidatos o personas que buscan aprovechar el momento político que se vive independientemente del COVID para estar cercano a la gente, cosa que se supone que no debe de ser. entonces Pero mira, déjame, déjame hacerte un paréntesis Carolina breve. Mm -hmm. Eh, fíjate que todo el que nos ha estado escribiendo, diciendo que no han pasado por su sector, no se incluye él, a mí no, porque yo no si no, pero por aquí yo no lo he visto No, a mí eso me huele a chisme adelante <risa> <Bueno, risa> chequea no, la atención mensajes. que llamen y que estén diciendo cuando uno ha visto que han estado haciendo un esfuerzo claro adelante Carolina entonces, eh, o sea, todas esas personas que nos escriben, inde escriben, eh, ah, independientemente de si es chisme o no, yo supongo que 15 o 20 gente, que lo podemos buscar en los chats, son los que nos han escrito de diferentes sectores de San Francisco. Podrá haber Pero... uno o dos de chisme. Sí, sí. Y hay otros que dicen que no lo necesitan. No mm. es por mí, dicen ellos, de sectores, como lo manejan. <risa> Eh, sectores, eh, por ejemplo el Capacito de acá de San Francisco que no son barriadas propiamente como la parte alta, Vista al Valle ellos dicen, pero por aquí la gente también necesita, dicen ellos que porque creen que están en el Capacito en una casa alquilada que no se ve tan deteriorada pues sí tienen necesidades y dicen por aquí no ha pasado nadie o sea, independientemente de eso, hay muchas comunidades de San Francisco de Macorís que están denunciando que no le está llegando el plan y no se trata de una crítica, sino de buscar que esto llegue y posiblemente por un asunto tal vez de rapidez o de situaciones o conflictos internos que se dan dentro de las instituciones o intereses políticos o de principalía de figuras eh, y todo lo demás que conocemos que se da. Eh, tal vez no esté llegando de la manera adecuada, pero eh, cierro diciendo que hay muchos, muchos sectores denunciando. Estamos hablando de algunos 15, que lo podemos buscar y están los números de esa gente. Esto es fácil de resolver e investigar, que no han pasado por allá. Bien, gracias, eh, Carolina. Fulvio. Bueno, Amado, y lo demás, eh, bueno. mi comentario está de más. A la persona que escriban al WhatsApp, a la persona que digan si por su sector le llegó alimentos del plan social, eh... La rendición de cuenta que da Margarita, la vicepresidenta, eh, tenemos que acostumbrarnos y los funcionarios también tienen que acostumbrarse a dar rendición de cuenta. El plan Solidaridad está plagado también de sesgos que se dan dentro de lo que es la corrupción. Y cuando llega el momento de evidenciar para llegar a la persona, directamente se ven muchas sorpresas. Y también el plan Quédate en Casa no es exento en esto, porque fue un plan elaborado rápidamente también por este proceso en que vivimos de pandemia. Y ella ponía el ejemplo de personas que ganando 26 mil pesos, eh, estaban incluidas en el plan Quédate en Casa o querían que lo incluyeran en el plan Quédate en Casa. Y el caso de las entregas del plan social per se, eh, con la experiencia que yo tengo, lo más difícil es dar. Eso es terrible. Eso, eso lleva una logística y eso lleva una seriedad enorme. Porque usted tiene los políticos que quieren darlo ellos. Usted tiene los oportunistas que quieren darlo ellos. Usted tiene los corruptos que se lo quieren robar. En una ocasión, yo estando sirviendo en el plan social, había una persona que hizo un colmado porque a esa persona se le dio la confianza dentro de su liderazgo para que distribuyera a las personas necesitadas y hizo un colmado. Y ese Entonces, no es el único todo... colmado que se ha hecho de esa forma. De esa forma. No son eh, ¿A eh, eh, pocas refiere, las veces. ¿Eh? Yo no estaba en ese momento. <risa> ¿Cómo fue? ¿Que, que, ¿A quién te refieres que hizo un colmado así? Ah, no, no, no, <risa> yo tengo varias anécdotas, varias anécdotas. Yo, yo duré dos años en los planes sociales eh, cuando Hipólito en los primeros claro. dos años. Y tú sabes, y, Fulvio, y, cuál. ¿Tú sabes, Fulvio, cuál es el gran problema de eso? Que aquí mucha gente entiende que eso, que es corrupción, no es corrupción porque no viene del gobierno, sino es una buquedita que él tenía. Sí, una sí, sí, sí. sí. y ese es el gran sí, sí. problema, que nosotros la corrupción la vemos como búsqueda en muchos aspectos. Y, dónde, y, y cuando tú has tenido la oportunidad y no sacas nada... ¿Qué pendejo? Ah, era un pendejo. No, no, yo soy un pendejo. A mí mismo me lo decían. Sí, iban y se sentaban en, en mi oficina y me decían, buen pendejo, en la misma cara. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué sucede? Los planes de, de entregar Ay. alimentos para que lleguen a las personas más beneficiadas tienen que tener una dosis de voluntad enorme también en los funcionarios que se desempeñan en esas áreas. Y no es eh, eh, absurdo eh, ver la ausencia de, de, de buenos eh, funcionarios en todos los niveles en eso, en, en esa parte. Por eso yo critico lo que se ha hecho con Mildred, porque Mildred tiene una vocación, tiene una voluntad y, y, y son escasos los que se encuentran así, así con voluntad. Así Entonces, aquí en San Francisco de Macorís, por poner el ejemplo de aquí, hasta tanto me demuestre lo contrario. Yo le doy la razón en parte a muchas de las personas que escriben ahí en ese chat porque he visto que no está bien organizado la distribución de los planes sociales aquí en San Francisco de Macorís. Bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Bueno, en definitiva... Eh, yo siempre eh, entiendo que todas las cosas en la vida tienen matices. Eh, muchas, de las, muchas de las opiniones que vierten nuestros eh, televidentes, la gente que nos llama o que nos escribe, no necesariamente son ciertas y no necesariamente son exactas. Y eso indica que realmente no es que no estén pasando, quizás no están pasando eh, eh, o no está llegando la ayuda a la cantidad de gente que debiera de llegar, pero la ayuda sí está llegando porque de alguna manera tiene que llegar porque si no se le armaría un problema tan serio al gobierno que no van a poder eh, explicarlo. ¿A dónde se está quedando esa gran cantidad de ayuda? A dos o tres gente nada más. No, no puede ser. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que lo que yo quiero que veamos son los matices de la información, porque ni es... Ni es santa, ni es diablo al mismo tiempo. O sea, es un equilibrio y así es la vida. La vida es amalgámica, la vida no es en blanco y negro. Entonces, no, como man. no es en blanco y negro, dime, dime. Sí, solamente hacer una aclaración, que recuérdate que la primera dama no tiene nada que ver con la de repartición de alimentos, sino con... No, la no, no, no, claro. A, a través de la tarjeta Solidaridad, que en hecho... Yo eh, tengo, y lo dije el otro día, y lo reconocí el otro día, que hay gente, como dice Yarán, que hay, que venden, que son unos sinvergüenza, que utilizan y dejan en, en puntos de droga esa tarjetita, se la quitan claro. a la vieja y la, y la empeñan. Claro. ¿Qué que es con eso que ella está alineando? Me refiero a la primera dama que está alineando con gente que quiere insertarse, que sin necesitarlo también, con 26 mil pesos de salario. Eso es, una, eso es un aspecto del problema y con el que se está lidiando y que van a estar lidiando siempre porque aquí va a haber gente y políticos que van a tratar de burlar eso. Bueno. Claro, yo le aseguro a ustedes, yo le aseguro a ustedes que hay políticos, dirigentes que han intentado meter a su gente, quizá gente que no lo necesita, gente que tiene un buen sueldo. Mm. Claro, claro. Hay claro. de todo, hay de todo. Entonces lo que hay que ver es los matices de la de la información. Bueno, eh, si alguien tiene algo más que aportar, que, que aportar al tema, yo pienso, estoy con estoy con Fulvio en el sentido de que es correcto que los políticos eh, se acostumbren a dar informes de los que manejan porque ese no es su dinero, sí. eso es dinero ajeno, es dinero del pueblo, dinero de todos nosotros que lo aportamos con los impuestos. Entonces, creo que hay que desarrollar y forzar a que se desarrolle una cultura de la rendición de cuentas. ¿Qué usted hizo? Señores, aquí se habla tanto de Duarte. Y a Duarte le sobraron bueno. unos chelitos, dos o tres pesitos. Y Vamos hizo un informe y, su... y dijo: Mire, me sobran estos tres pesos, aquí están. Señores, pero tanto que hablamos de Duarte. Aquí hay gente que no, calla la... Que no abre la boca sin hablar de Duarte. Pues imítelo, imítelo, haga lo que él hizo. Pero... Amado. Adiós rogando eh, y con el mazo dando. Dime, Gergiano. Sí, y creo que esta ha sido eh, parte de la debilidad del gobierno, eh, no informar lo que está haciendo a tiempo. Sí. Pero que también es un lío, porque cuando lo informan, dicen que están dando, que, que están promoviendo las dadias porque que, que, esto es una sociedad como, como, media, como media, como media extraña. No, pero no. sí es importante que cada cosa que el gobierno haga, que tienen un grupo de gente pagas ahí para, para las relaciones públicas. Deberían estarlo diciendo, deberían estarlo informando al tiempo. Por ejemplo, aquí viene el plan social e hizo una, un, un operativo grandísimo que yo lo vi, que no fue que me lo contaron, que yo lo vi en vivo. No fue que me lo contaron. Eh, pero ellos no, no promocionaron eso hacia afuera. Que debieron hacerlo que incluso debieron decirle a este pueblo cuántas raciones se entregaron ese día. que Aquí habían alrededor de, de, de 100 camiones e hicieron varias brigadas en, en todo San Francisco de Macorís, pero no lo dijeron. Lo vimos de casualidad en, en, en un live que estaba haciendo eh, una página que se llama El Filo de, la, de, de las Noticias. Y entonces ahí pudimos eh, percatarnos, por ello no hicieron un informe de eso, incluso una especie de rendición de cuenta del trabajo que se ha hecho aquí en San Francisco de Macorís. Pero igual también los comedores económicos. Que están haciendo, según tengo entendido y según he podido ver, un gran trabajo, pero sería importante que ellos puedan decirle a este pueblo eh, qué es lo que están haciendo diario y a qué se, y cuáles son los sectores a los cuales están impactando de manera directa y con qué cantidad de raciones por sectores. Sería muy importante que se le informe al pueblo y en cuánto le está saliendo eso al pueblo dominicano. Creo que ahí está no, no, no, termino, termina. Creo que ahí ha estado la debilidad en gran parte del gobierno. No Por informar él. que sus equipos de, de, de relaciones públicas no estén informando de manera adecuada en dónde se está no, invirtiendo y cuánto ya. se está gastando. Ajá. Ya, ya. ¿Tú, sabes, pedirle, tú sabes... Pedirle más incidencia pública, más información al gobierno. como que le como que te faltó algo? No, no, no, no, tú te has equivocado, Francis. Mira que no. lo que pasa. Lo que pasa es que con, lo, con el gobierno y la información pasa como con los ayuntamientos y los abogados, los departamentos no, los ayuntamientos, de Los ayuntamientos han sí. perdido la audición. Pero oye, oye, oye, oye esto, lo, el, el gobierno, los gobiernos que hemos tenido prefieren pagarle a personas independientes eh, o miembros de su partido, miembros de su organización que estén que en los medios para que, para que hablen bien y digan que todo está bien, prefieren eso antes de tener un equipo de información profesional, técnico, que salga a la calle a decir que eso es lo que realmente está haciendo el gobierno. Eso mismo pasa con los ayuntamientos. Cuando tú ves que un ayuntamiento contrata 5, 6, 7, 8, 10 abogados y coge un sueldo y lo reparte en dos o tres pesitos, y, y contrata de abogado la mayoría de sus abogados no han leído ni siquiera la ley municipal, en vez de tener un buen abogado que lo pueda defender cuando se le presente una situación ¿Por qué, tú crees, ¿por qué tú crees que la mayoría de los síndicos que han sido llevados a la justicia tienen que contratar un abogado independiente, aunque el abogado del ayuntamiento esté, pero es porque no confían en la capacidad profesional del abogado que tienen en el ayuntamiento porque lo dividen en dos o tres muchachos recién graduados para cumplir con el, el el, el, la, la responsabilidad del que hizo campaña. O sea, eso es lo que... Y eso por ahí es que va, ya en el sentido... Se lo ganó. De, de, en el sentido de que realmente no informa adecuadamente. Los gobiernos no informan bien las cosas. Aquí nunca ha habido una información fidedigna. Bueno. Correcto. ¿Alguien más? Como decía, un... No, eso no eh, el Amado, sí, dime, Carolina. Esto, sí, dime. Ustedes han eh, dicho, eh, importantísimo cada punto. Eh, una de las cosas que realmente la, las veo mal eh, es aprovechar esas posiciones políticas. Eh, una labor que se hace en una institución para vender la imagen. O sea, cuando tienes a un funcionario, cuando tú tienes a un director eh, de un plan social, de los comedores económicos, por poner un ejemplo de cualquier institución del Estado que tú eres la gente de su círculo decirle gracias a fulano de tal hemos hecho tal cosa pero bueno no, eso no es correcto porque no lo está haciendo por un favor, primero se le está pagando por eso que está haciendo y segundo lo está haciendo con recursos del pueblo que no es, que no son de él, no, no hay por qué agradecerle mandar, yo sea, estoy totalmente en desacuerdo con eso, por ejemplo al director de, lo, de los comedores económicos que es Juan Antigua no hay que agradecerle nada porque primero se le está pagando un sueldo por la función que está haciendo y segundo lo que está haciendo, lo que está haciendo con los cuartos de nosotros. Pero igual tampoco hay que agradecerle nada a Mildred en el tiempo que duró ahí haciendo lo que estaba haciendo. Ni tampoco a Iris Guava, A nadie, ni siquiera al alcalde. A nadie. Porque es que están, Primero están ahí por un, porque se le está pagando un sueldo y segundo lo están haciendo con el dinero del pueblo. No hay que agradecerle nada. Sino exigirle lo que tenemos que exigirle es que cumplan con lo que la ley le manda a cumplir. Y yo con eso basta. Por eso hago el comentario de alguien que se refería. Precisamente era el tema de los comedores económicos. Y decía gracias a, bueno, al, al, dire al director, al señor. No, Marcos, ningún gracias. Gracias por el esfuerzo que ha hecho. Se han repartido 70 mil raciones. Y yo me preguntaba yo decía bueno que importante que haga una buena gestión, pero agradecerle en ese nivel o en ese punto de que gracias a su esfuerzo, o sea, no sea, es un asunto que es gratuito, que lo están haciendo, que es con sus recursos, que están buscando dinero, o sea, es muy importante. Carolina, es que no, no, no, hemos acostumbrado a recibir como favor lo que nos corresponde por dinero, por derecho, y ese es el gran problema del DAO. O sea, lo hemos criticado, momento, todo lo hemos criticado. Sí. Y las personas merecen reconocimiento. O sea, si tú estás haciendo la cosa bien, es una motivación para seguir haciendo lo mejor. Pero de ahí hay una línea muy fina donde cruza al tumba, al, al, al estar tomando polvo. Y generalmente lo hace la gente de su círculo para decir gracias a fulano. El tumba polvismo. Usted es el mejor, como usted no es nadie, usted está haciendo las cosas como. O sea, como que eh, tú estás haciendo algo de manera gratuita, de que tú no estás ahí para una función, tú tienes un empleado privado y tú le resaltas sus logros, tú le agradeces, tú le das bonificación, tú le das un regalo a final de año. Pero de ahí a decir que sin ese empleado no se puede hacer eso, o que él es que está haciendo las cosas desde sus bolsillos, hay una gran diferencia. Y nosotros debemos de romper con eso. Y la gente, el ciudadano, entender que nada nada de lo que hace un funcionario de lo que hace lo que se hace a través de las instituciones no es el dinero de ningún representante que está ahí y para eso se le paga una, una, una vez una vez una vez